Los invito a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía en este tercer domingo de cuaresma, en este camino que vamos haciendo junto al Señor acompañándolo, para acompañarlo también en su pasión, para poder vivir con él esa experiencia de rechazo por parte de la gente, pero para poder también luego tener parte con él en su gloria, cuando el Señor, cuando Dios lo resucita, cuando Dios lo hace subir a su derecha. Vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo, como hacemos siempre, nuestras propias fragilidades, nuestras debilidades y nuestro pecado y pidiéndole al Señor que nos regale la gracia de la conversión. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que venciste la tentación con la palabra de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a compartir tu victoria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es un Padre rico en amor y en misericordia, que sabemos siempre tiene piedad de nosotros, le pedimos que perdone nuestros pecados y nos llegue un día a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén. Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Rifidín, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces, acusaron a Moisés y le dijeron, danos agua para que podamos beber. Moisés les respondió, ¿por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor? El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado. Moisés dijo, pidió auxilio al Señor diciendo ¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas? El Señor respondió a Moisés Pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca, en Oreb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor diciendo, ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Cuando, cuando, cuando escuchen, escuchen la, la voz del, del Señor, Se no endurezcan el corazón.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 y nosotros, el pueblo que la pacienta, las ovejas conducidas por su mano. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, Murió por los pecadores. Difícilmente se encuentre alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Clamo por tu amor que me hable tu palabra Te escucho con la tormenta Clamo por tu amor que me hable tu palabra Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaría fue a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, ¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde, sacas? ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré, se convertirá en él en manantial que brota hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Después agregó, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme mujer, llega la hora, en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es Espíritu y los que adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad. La mujer le dijo, «Yo sé que el Mesías, yo sé que el Mesías llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo». Jesús le respondió, «Soy yo el que habla contigo». Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en Él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos». Y él permaneció allí dos días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los textos que nos propone en este tercer domingo de cuaresma la liturgia hacen una referencia clara siempre al, al signo del agua. Cuando celebramos los bautismos y bendecimos el agua, invocamos a Dios, ¿verdad? Padre Todopoderoso, que de diversos modos a lo largo de la, de la historia de la salvación se ha servido, te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Y decimos, oh Dios... Tu espíritu ya en los comienzos se cernía sobre las aguas para que recibieran el poder de santificar. Y seguimos evocando a Dios de diversas maneras, recorriendo la historia de la salvación y viendo cómo Dios se valió de este signo, ¿verdad?, del agua, para significar la gracia del Espíritu Santo, para significar esa gracia de Dios que actúa en nuestra vida. En el libro del Éxodo es algo como muy concreto, el pueblo está sediento, el pueblo está atravesando el desierto, tiene sed, mueren los animales, mueren seguramente las personas, y el pueblo se revela y le exige a Moisés, ¿verdad? ¿Para qué los ha sacado de Egipto? Si es para morir en el desierto, bueno, que les dé agua, que les pueda proporcionar el agua que necesitan. Y Moisés evoca a Dios, recurre a Dios para que sea Dios, ¿verdad? Y que le permita realizar entonces este milagro, diríamos nosotros, ya que con el bastón con el que separó las aguas del Mar Rojo, ahora golpeando la piedra hace que brote el agua. El texto del Evangelio es un texto mucho más rico de, de significado, mucho más rico de signos, ¿verdad?, porque nos habla de esta mujer samaritana que se acerca a Jesús, que se sorprende porque Jesús le dirige la palabra y comienza este diálogo en el que es Jesús el que le pide a esta mujer «dame de beber», para sorpresa de ella, que queda de alguna manera descolocada frente a este pedido de Jesús. Y Jesús, ¿verdad?, le explica que si ella supiera realmente quién es Él, hubiera sido al revés, hubiera sido ella quien le hubiera pedido que le diera el agua y Él le hubiera dado esa agua viva. Esa agua que nos llena de vida, esa agua que es, me, es medio para comunicarnos, para transmitir Dios a nosotros la fuerza de su Espíritu. Es esa agua que nosotros, como decía antes, recibimos el día de nuestro bautismo y que nos hace pertenecer a esta comunidad que somos la Iglesia. Es esa agua que nos vivifica, es esa agua que, que nos hace sentirnos siempre, bueno, llenos de esa vida de Dios y vinculados a Dios porque nos sabemos hijos de Él. El día de la Vigilia Pascual renovaremos también nuestro bautismo. El día de la Vigilia vamos a volver a, a vivir esa experiencia de sentirnos nuevamente incorporados a la familia de Dios, de renovar nuestras promesas bautismales de sentirnos que realmente caminamos con este pueblo que es el pueblo de Dios. Bueno, que podamos hacerlo llenos de alegría, que podamos tener presente, ¿verdad?, esa presencia del Espíritu que es la que se nos comunica a través del agua, esa presencia del Espíritu que es la que nos llena de vida eterna, que es la que nos hace entonces eh, herederos de esta promesa que nos hace Jesús, que es en definitiva la salvación. Jesús, como dice el final del texto, es el salvador del mundo. El vino para salvarnos y lo que vamos a celebrar a lo largo de, esta, de este camino de cuaresma y fundamentalmente en el tiempo de la Semana Santa es la salvación. Jesús dio su vida por nosotros, Jesús muere y resucita para llenarnos a nosotros de vida. Que así sea. Amén.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 Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Samba del grano de trigo, mañana yo he de ser pan.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 Siento por uno y molienda, mañana llueve ser pan. Siento por uno y molienda, mañana llueve ser paz. Reciamos juntos para que este sacrificio, que es mío y que es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,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 En verdad es justo y e necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. El mismo cuando pedía a la samaritana que le diera de beber, ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso tener sed de la fe de esa mujer, fue para encender en ella el fuego de su amor divino. Por eso te damos gracias y proclamamos tu grandeza. Cantando con los ángeles Santo es el Señor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 Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno no. de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios Padre, tú me conoces, sabes mi nombre y a dónde voy tú estás.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 Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Quisiera recordarles que en las misas de este sábado y domingo eh, se lee la carta de, del obispo, el señor cardenal, invitando a la colecta del Fondo común Diocesano, que será el próximo fin de semana, es decir, el 18 y 19 de marzo. Es un momento para que en este tiempo de cuaresma, en que se nos invita también a la limosna, es decir, a colaborar con las necesidades de la Iglesia, podamos hacerlo de forma generosa, ya sea en la propia parroquia, donde uno asiste a la Eucaristía, o a través de distintos medios de pago, que pueden encontrar en la página web de la Iglesia de Montevideo, en www.icm.org.ui. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre su familia, sobre sus comunidades, y los acompañe siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.